He estado leyendo todos vuestros comentarios con los problemas que habéis tenido a la hora de actualizar iOS 10 en vuestro iPhone, iPad o iPod. Eh, principalmente el problema viene por haber actualizado vía OTA, es decir, eh, directamente desde el dispositivo, vía Wi-Fi. Apple oficialmente recomienda que se haga todo desde iTunes, por eso yo ahora voy a explicarte cómo solucionar el problema que tienes si se ha quedado bloqueado o bloqueado tu dispositivo y qué es lo que tienes que hacerlo utilizando iTunes. Si me sigues, te lo enseño. Posiblemente muchos tengáis vuestro dispositivo con este mensaje para que tengáis conectados a iTunes y poder acabar la actualización y el bloqueo que tengáis ahora mismo en el dispositivo al intentar actualizar a iOS 10. Hay muchos usuarios también que a lo mejor puede ser como este que veis aquí que se haya quedado a mitad de la actualización. Eh, se recomienda que se haga ahora mismo todo desde iTunes, la actualización, no es que lo diga yo, es decir, Apple aquí en un tuit oficial del servicio de atención al cliente, como veis lo recomienda, es decir, ahora mismo la única solución oficial posible para vuestro problema es hacerlo a través de iTunes. También puede ser que os salga este problema una vez que hayáis actualizado y ahora mismo voy a explicar desde iTunes cómo tenéis que hacer la actualización para salir de este problema. Bien. Una vez que estéis dentro de iTunes, lo más importante es que tengáis la última actualización. De hecho, ayer ya salió la última, creo que fue la 12.5.1. Lo primero que tenemos que ver es comprobarlo. Vamos aquí arriba, hacemos clic en iTunes y vamos aquí, buscar actualizaciones. ¿Veis? Yo no lo tengo actualizado y lo hago para que lo veáis de prueba. Eh, yo no voy a poner a descargarlo ahora porque estamos haciendo el vídeo, pero vosotros, antes de continuar, lo primero que tenéis que hacer es tener la última versión de iTunes. Bien. Una vez que ya tengáis Actualizado a iTunes a la última versión, tenemos que ir a vuestro dispositivo. Aquí arriba, ¿vale? Y vamos, si vosotros eh, vais a hacer la actualización por primera vez, recomiendo que hagáis una copia de seguridad. Como veis aquí abajo, ¿eh? tenéis que darle a realizar copia ahora. Si sois los que tenéis el problema que se ha quedado bloqueado vuestro iPhone, iPad o iPod, continúo para que sepáis lo que tenéis que hacer. Bien, eh, tenemos que buscar la actualización que tenemos que descargar en nuestro ordenador. Para eso, en la descripción del vídeo de YouTube veréis un enlace a un post donde están todos los enlaces a los archivos IPSW para los diferentes dispositivos, tanto iPhone, iPad como iPod. Bien, una vez que lo tengáis descargado en vuestro ordenador, eh, Windows o Mac, tenemos que hacer clic aquí en buscar actualización y a la vez tener mantenida la tecla apretada Alt o Shift, tanto si es como un Windows o como si es con Mac. Bien, os aparecerá como veis aquí en pantalla, para que busquéis dónde está ese archivo, en concreto yo tengo aquí en escritorio, tutoriales y, a ver, aquí para que lo podáis ver. Yo ya lo tengo descargado, le daríamos aquí, elegimos este, este archivo IPSW, cada uno según vuestro modelo y vuestro dispositivo y le daríamos abrir, ¿de acuerdo? Una vez que le dais a abrir, ya empezará a actualizarse vuestro dispositivo a ellos 10. Y en teoría ya tiene que quitarse el, el problema del briqueo o del bloqueo. Si te ha gustado el vídeo deja un like o suscríbete al canal para más consejos y trucos como este sobre iPhone, Apple, iPad y iPod. ¡Hasta la próxima!